Hola, buenos días. Estamos aquí para entrevistar a Jonathan, que es uno de los principales desarrolladores de NEO. Y que bueno, trabaja para Blue Systems. Estuvo viviendo un tiempo en Barcelona, pero actualmente reside en Escocia. Entonces, sí, ahora estoy en Escocia, pero en. Fue en Barcelona y antes fue en uh, Guadalupe, en, en Francia, en la que carrera. Yeah. Y bueno, eh, claro, lo primero yo creo que, que tenemos que preguntarte al estar en una Academia es... Bueno, ¿te has divertido en esta Academia ¿Qué ha sido tu cosa preferida de esta Academia? ¿Eso? Yeah. Uh, me gusta mucho el uh, keynote, el, el plenario. Es una charla de uh, Robert, Robert de, uh, Music Brains. Y es, es no una charla de KDE, es una charla de software libre. Y porque es importante uh, usar si cree, cree, creemos. Uh, ¿Por qué creemos uh, en, en software libre y software abierto? Y es, es porque nosotros información y, y nos prividad y y el problema con las uh, empresas, con, ¿Con, com, con compañías com, com, comp y limitaciones. Las limitaciones son si um, quieren uh, tus, tus datos, tu información uh, y tu uh, trabajo y es, es importante que que tenmos, que el comunidad uh, tengamos las informaciones así que seamos conscientes de cómo se manejan los informaciones. Sí. y bueno te quería también preguntar como, como desarrollador de Neo creo que es un proyecto que está en la muy buena acogida entre todo tipo de público entonces ¿Qué opinas de que estoy teniendo una tan buena comida? ¿Eso? Sí. Uh, es, es... Me gusta mucho uh, Porque tengo Hago el uh, Cuento de uh, De Twitter De Neon Y todos los días en la mañana uh, Leer uh, Leo Y hay uh, Una... La gente dice uh, me gusta mucho KDE Neon porque es, es exactamente lo que quiero en una distribución de Linux. Uh, tenemos uh, software de KDE muy rápido, uh, es el software de, de hoy, no es software de antes uh, el año pasado es, es el software hoy y es, es la cosa más importante para mí. Y, y leo eso, esos tweets todos los días y uh, estoy muy feliz. Y bueno, por último, claro eh, ¿se ha anunciado algo en esta que quieras sobre Neon que quieras transmitir a, a la comunidad? un gran anuncio? En, uh, ¿Eso? Son, Nueva cosa. Uh, al, uh, de nuevo cosas. Cambiamos las paquetes al Snaps. Ahora uh, haces paquetes en Debian y el formato Debian es bueno para cada niño, uh, pero no es bueno si usas Fedora o Suze o un otro. Uh, con Snaps um, es, es posible instalar en uh, con todas las uh, distribuciones. Y entonces, uh, vamos, vamos a, a hacer paquetes por todas las aplicaciones de KDE uh, en Snap. Entonces, y, y paquetes por, por KDE en lo mismo día. Que hay nuevas aplicaciones, te y es bueno para todos. Si usas Debian o Fedora o lo mismo. Pues muchas gracias por esta entrevista y te deseamos mucha suerte con el proyecto Neon. Y recordarte que en todas las cosas que hacemos en, en Cada España estás invitado a participar. Tenemos que contar con su muchas gracias. De nada.